de sus rayos X déjeme ver centro diagnóstico El transparente, estudios de rayos X <risa> señor Jerry Huesos luego de haber analizado sus estudios radiográficos encontramos desviación lateral de las vértebras de acuerdo con estos estudios usted tiene Escoliosis Aviso de responsabilidad Aviso de responsabilidad Muy buenos días mis queridos amigos acá Fernando Sautulio quinesiólogo, terapista físico Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que decía hasta el final porque va a aprender muchas cosas La escoliosis ¿Qué es la escoliosis? Bueno, el, la palabra viene del griego escolios significa curvatura. En realidad la escoliosis no es ni siquiera una, un diagnóstico o una enfermedad, es una alteración ósea y puede, puede tener muchas causas, de las cuales lo vamos a tratar, lo vamos a hablar de una forma simple que se pueda entender, sin términos muy complicados. Les quiero avisar que Ayer y se lo acaban de llevar, está en la enfermería, le están tomando la presión, se sienten, me avisaron que se siente mejor porque se asustó escuchar la palabra escoliosis. La escoliosis no es una condición de vida o muerte. Como dijimos, no es un cáncer que se desparrama y te va a matar. La escoliosis es una alteración ósea donde las vértebras van rotando y van dando una, formatura, una forma de curvatura en la columna. ¿Qué tipo de escoliosis? Bueno, primero les quiero decir que yo tengo escoliosis. La mayoría de nosotros tenemos escoliosis, depende de la gravedad, depende de los grados de curvatura. Y después les voy a dar algunos truquitos, algunos, algunos consejos para ir cuidándose. Eh, yo no me dedico a escoliosis, yo no me dedico a escoliosis. Si usted tiene escoliosis y su escoliosis tiene cierto nivel de gravedad, yo le aconsejo que busque un terapista que se dedique a escoliosis en su zona. Incluso me encantaría que todo aquel que conozca a un terapista que se dedique a escoliosis lo ponga en este video, lo agregue abajo en los comentarios, porque la idea es ayudarnos entre todos. Como buen mecánico, porque en el fondo a veces los terapistas somos como mecánicos, tenemos que ir reacomodando el cuerpo. Uno puede saber, a veces un terapista te puede dedicar a, a frenos, pero no a transmisión. A mí me gusta mucho tra trabajar el, el control del dolor. Eh, puede venir alguien que tiene una escoliosis con dolor y yo le trato el dolor, pero la escoliosis mejor la, va, la es, hay que ir con alguien. Yo lo voy a explicar por qué. Ahora, después, voy a mostrar algunos ejemplos por qué es importante que vayan con alguien que se dedique a escoliosis. Según las clasificaciones tenemos la congénita, que es la de nacimiento. Nacemos con escoliosis porque se produjo una malformación. Después están las adquiridas. Eh, tenemos la escoliosis neuromuscular, por ejemplo, una distrofia muscular, una mielo meningocele. Una altera algo que altera tanto al nervio como al músculo y por lo tanto produce desbalances si y la columna va creciendo para un lado para el otro según según los músculos que estén alterados y vamos a hablar también de los músculos después está la idiopática o esencial ah. idiopática o esencial yo me acuerdo en la universidad cuando estudiaban fisiología, íbamos a las clases dice idiopática o esencial, idiopática o esencial, y nosotros que éramos verdes en ese entonces, no estábamos maduros, estábamos ahí tomando nota, idiopática o esencial, algunos se animó por ahí y preguntó ¿qué es idiopática o esencial? Y la cuestión es que eso quiere decir que no tenemos idea la causa. Entonces se le pone un nombre en la terminología médica que dice idiopática o esencial. Nos asustamos, pero en realidad lo que quiere decir es que no tienen ni idea. Nadie tiene idea cuál es la causa. Así que de eso no se va a olvidar. No se asuste. Lo importante es que tengan una idea. Ahora vamos a ver. En el caso de la idiopática o esencial está la del, la del chico y la del adolescente. Eh, en el adolescente eh, de los 13 años más o menos con el crecimiento la escoliosis tiende a agravarse por eso siempre hay que agarrarla a tiempo uno de los métodos para corregir la escoliosis es el método SROT. Este, yo voy a poner información abajo y como yo dije no me dedico a escoliosis otras consideraciones a tener en cuenta que las escoliosis pueden ser en C o en S y ahora se lo voy a mostrar hay diferentes grados de clasificación según la escoliosis, según los ángulos de copo eh, quien desarrolló una forma de medir la escoliosis según su angulación, la leve sería menos de 20 grados, de 20, 40, 50 grados, la moderada y la severa de más de 50 grados. Bueno, ¿por qué digo que un, una persona tiene que ir a un terapista especializado para para ver escoliosis y ya me están confirmando que Jerry va a venir que se siente mucho mejor este, así que nos va a ayudar con esto la columna es una estructura mecánica yo siempre comparo a veces el auto con el cuerpo con el auto o somos un terminator como en la película somos un terminator por lo tanto si yo, eh, si una columna es una estructura mecánica y se empieza a curvar ¿sí? vamos a encontrar una zona cóncava y una zona convexa. Desde ya les aviso, como yo les doy la técnica de los movimientos rotatorios, recuerden que hay un término que se roto, escoliosis. Es un término un poco que, eh, redundante porque siempre hay una rotación. A medida que se van curvando, se van, a medida que se van curvando se van rotando las vértebras, ¿sí? Se van rotando las vértebras, no es que solo se encurvan, siempre hay una rotación. Por lo tanto, vamos a ver que si nosotros tenemos a las apófisis transversas que son unos huesitos que se como las alas de un avión, cuando gira, cuando gira, una va a estar una, si están así, pongamos que están así, cuando gira, una va a quedar hacia adentro y la otra hacia afuera. Entonces, esto es un componente tridimensional. ¿Qué quiere decir? Que se mueve en un sentido y también se mueve en otro. Se mueve para adelante, para atrás, para el costado y además rota. Se mueve para adelante, para atrás, para el costado y además rota. Entonces, el movimiento es tridimensional. Por lo tanto, a veces uno busca desesperado en el Internet... ¿Cuál es el ejercicio para la escoliosis que tengo que hacer? Bueno, tenemos en C y tenemos en S. Escoliosis en C y escoliosis en S. Con inclinaciones y rotaciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una... estoy, estoy, en, fle, estoy en flexión y en rotación. Y en inclinación yo tengo que ir para el otro lado. Entonces hay que aplicar lo que se llama biomecánica, que son conceptos biomecánicos. Como todo está manejado por músculos, eso es lo importante, que los músculos manejan todo. Entonces, si estos músculos de acá, por lógica, van a estar acortados, en la columna estos van a estar acortados y estos van a estar elongados. Por lo tanto, yo tengo que que estos empiecen a trabajar y elongar estos. ¿sí? Esos son algunos de los conceptos, pero ya les voy a dar otro concepto. Bien, acá está, acá está de nuevo Jerry con nosotros, ya se siente mucho mejor. Y, no, y vamos a ver qué pasa entonces. Dijimos que hay un movimiento, por ejemplo, la, eh, de inclinación. Vamos, ven, acá la lumbar, esto sería una especie de escoliosis en C. Vamos a mostrarlo un poquito así. Ahí, ¿Ven? Ahí tenemos una, una escoliosis en C, en, este, en esta parte de acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Puede provenir de un acortamiento en los miembros inferiores. Por lo tanto, si un miembro es más corto, la columna tiene que tratar de compensar para estar derecho. Recuerden que siempre los ojos son los niveladores, por lo tanto la cabeza es la que trata de nivelar. ¿Eh? Entonces vamos a tener una doble escoliosis, una C y después la columna se va hacia acá arriba, va a empezar a girarse hacia el otro lado y después la cabeza al final va a hacer un toquecito también para el otro lado. Como vemos, acá está escoliosis, si esta escoliosis se forma, estas es también las vértebras rotan. Estas son las apófisis transversas que dije. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? La apófisis transversa va a hacer esto, hace así, hay un movimiento de inclinación, y de rotación. Estas se van a salir para, para el lado de la espalda y estas se van a meter para el lado de la panza. Por lo tanto, yo en un lado, si me toco, voy a notar que están las vértebras más salidas y en el otro están más hundidas. Quiere decir que se giraron en este sentido, así. En este lado, los músculos, hay muchos músculos chiquititos en la espalda, ¿no? Entonces están acortados. Y acá, están alargados, ve la distancia, al achicarse esta distancia se acortan y esto se alarga. Por lo tanto, yo tengo que empezar a trabajar estos músculos de este lado para poder fortalecer estos y alargar un poco estos. Pero eso es una, eso es una escoliosis en C, en la en S se complica. La de C sería un poco más fácil, porque simplemente tratar de, de, de, de alargar los músculos los músculos de este lado y acortarlos de este lado y fortalecerlos de este lado. ¿Eh? Entonces, recordemos: aquí está la comparación de la columna, ¿sí? ¿Cómo se va desviando? Y acá, para compensar, tiene que volver a retomar arriba. O sea que, para explicarlo de otra forma, si del lado derecho están acortados, del lado izquierdo van a estar alargados. Por lo tanto, yo tengo que acortarlos del lado izquierdo y alargarlos del lado derecho. Todos estos movimientos también se hacen con ciertos grados de rotación. Hay que ver cuál es la combinación que usted tiene, porque son muchas las combinaciones que hay. Recuerdo, en S, en C, del lado C, del lado izquierdo, C del lado derecho. Recordar también que tenemos grandes músculo, grupos musculares, los lumbares, tenemos los romboides. A veces podemos utilizar estos músculos y, y hay técnicas que utilizan, estiramientos con un brazo con el otro en forma asimétrica. recuerden que los movimientos van a tener que ser asimétricos y esto es lo importante de los músculos los músculos son los que mandan los músculos son los que van a trabajar como, como herramientas para empezar a corregir a corregir a corregir a corregir a corregir que esas vértebras empiecen a, a traccionar a traccionar a traccionar a traccionar por eso también está la escoliosis postural Bien, cuando entendemos cómo biomecánicamente funciona una escoliosis podemos empezar a trabajar algunos ejercicios en los pupitres en la escuela yo recuerdo en el secundario sobre todo cuando uno está desarrollando el cuerpo uno salía a sentarse a apoyarse en un lado y escribía con el otro entonces depende cómo, cómo uno esté apoyado durante muchos años en la escuela es como van a empezar a desarrollarse esas escoliosis. Entonces después uno tenía que compensar. O estaba todo el día así, escribiendo. Entonces desarrollaba una sinfosis o una escoliosis. En el auto, como voy manejando, voy más apoyado en un lado que en el otro cuando yo estoy haciendo esto o esto. Entonces yo tengo que empezar a compensar. Si yo siempre me apoyo en un lugar, de un lado, tengo que empezar a apoyarme el otro. Entonces es muy importante en la educación, en la escuela, ver cómo están funcionando los chicos, que, cómo pasan la mayor cantidad de las horas para poder corregir eso. Yo puse unos ejercicios acostados con la laptop, con, con la notebook en la que yo trabajo en la cama, para compensar la sifosis que uno tiene durante todo el día en extensión. Y, y recuerden que la sifosis es también un componente de la escoliosis, porque siempre hay una rotación y una inclinación, no es solo a la derecha o a la izquierda. Muy bien, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, comparta, póngale un me gusta, opine, comente, quiero escuchar lo que usted tiene para decir y también póngale un me gusta a mi Facebook y no se olvide de prender la campanita. Y recuerda una cosa. La información que yo proveo en mis videos no la va a encontrar en calle ningún otro lado, ya que provienen de años de trabajo y de experiencia. Muchas gracias y lo veo en mi próximo video.